Bueno, pues aquí me estoy terminando la bicicleta para dejarme la estupenda para el gigante de piedra. Ya veis, la horquilla Fox. Eh, es una pasada, ¿eh? la he probado dando la vuelta a la manzana y absorbe bastante más. Ya lo siento, Rocksoft, pero se tiene que poner las pilas. Y me he hecho un inventico y ya verás, ya, mira, mira, acércate. Mira, el bidón el bidón de mi crío, se lo he robado. Esta bicicleta no entra en dos portavidones. pero así... ¡Así sí tú! ¡Hala! ¡Qué pasada! O sea, ¿Le robas el bidón a tu hijo? ¿Me robas a mí las piezas de mi bici? Uy, espera que no lo sujeta muy bien, ¿eh? Oh. sí, suguetala! Sí, sujetala, ah macho! te vale! ¡Ahí va! ¡Mira! mira lo que ha venido! ¡Me cago en la leche! ¡Espera, espera, espera! ¡Que esto tiene! ¡Que esto tiene! ¡Hala! ¡De uh -huh. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo ya sé lo que es ya... Aquí como partner de, de cascos, gafas y, y zapatillas, Spiu. Ah, ah, estoy nervioso, no podré abrir la caja. Se supone que ha tenido que venir aquí los nuevos cascos Profit. Los estábamos esperando como agua de mayo. ¡Mira, ¡Mira, mira, mira, mira, cuántos cascos! Este ya tiene nombre, eh. En. ¡Ay, bo, que se me cae! En negro, en blanco, me cae. Y este, ya lo siento, pero... Jefa, me lo dejas, que me lo quede, ¿no? ¿Qué vas a hacer? <risa> Ay, no voy a... <risa> ¿Qué voy a hacer? Nuevo casco Spiu Profit, después de cuatro años llevando el mismo modelo. Y tengo dos cascos iguales, estos ya han tenido unas cuantas caídas. Este nuevo modelo lleva un esqueleto interno, para que sea mucho más fuerte, más fuerte a la hora de, de impacto, para que no se desmigaje ni demás. Y lleva la BOA 360, que... Te sujeta por aquí y también te sujeta por la parte delantera Además el sistema de, de entrada de aire Eso que me vendió el comercial Yo estaba muy contento con mi casco Pero oye, aquí hay que evolucionar No sé cómo me quedará Ah, y el cierre, mira ué, Magnético, te acercas así y ¡plom! y se cierra solo tú ¡Oh! Impresionante Bueno, me voy, me voy a entrenar ¿Qué tal me queda? <risa> Se te ve la calma <risa> Hola amiguitos Hoy os vamos a enseñar La nueva bici que nos estamos preparando Para las próximas carreras Oye maculada no te rías de mí! me cago en <risa> Bueno, como ya sabéis, me voy a gigante de piedra Gracias a Nutrinovex, mi partner de nutrición deportiva, otra vez a Castellón, gigante de piedra, 200 kilómetros, 7.000 metros de desnivel. ¡Bah! Y desde hace una semana que, que no había tocado la de montaña, desde que volvimos de la Rioja Bay Race. Entonces, para prepararme el gigante me ha dado así la turuntela, todo el mundo me decía que las horquillas Fox, que van mucho mejor, que las horquillas Fox son más suaves. Yo en esta RockShox le echo la de Dios. Este es el cartucho de la nueva Si, sí. mucho más fino, más ligero, fijaros los agujeritos que tiene ahí arriba para que pese menos. Le he puesto el sistema de Bonaire y le he puesto el cartucho Race Days de las que llevan las nuevas horquillas Si. Sí. Entonces, me he dejado la horquilla perfecta, niquelada, pero aún así, pues estoy con la duda de probar una Fox. Y ya que mi amigo, el de Calcena, la cara visible del espacio BTT Moncayo Sur, Tenía esta horquilla, esta ¿qué? mala, ¿no? La Fox 32 Factory con Casima. La tenía ahí muerta de asco. Le he dicho, Antonio, déjame la horquilla. Y me la voy a colocar. A ver si es más suave y a ver si va mejor. Mucha, si noto mucha diferencia con respecto a la SID. Llevo con la SID desde hace por lo menos sobre unos 4 o 5 años. Antes existía el sistema normal, el eje pasante de 15 por 100. Ahora todas las horquillas nuevas llevan el eje bus. Por lo que me ha tocado modificar la rueda delantera. He desmontado todos los radios, cambiado el eje. Le he puesto un, un buje de t Swiss de 15 por 110 un bus. Y ahora ya sí que lo puedo montar en la nueva horquilla. Pues ya tengo la horquilla. Ya veréis, vamos a pesarla y ya veréis qué pedazo de horquilla me preparé. Vaya horquilla tenía montada aquí. Anda que no me he dejado tiempo y dinero. Y tenemos la Sith. Sí. En un peso de 1,475. Ostras, pues yo pensaba que la había dejado más ligera. Será la cantidad de mierda que llevo por aquí. Y ahora... La Fox. 1,375. 100 gramos menos, oye, eh. Rodamiento. Mira, mira, este en especial lleva estas pistas de aluminio. Pesan menos de FSA. Ole. Grasa sí, grasa no. Grasa sí. Toda la que se puede hay más. Más vale que sobre que lo que falte. Es mejor ahorrar 100 gramos en componentes y gastar los, los 100 gramos en grasa. Así evita ruido, crujidos y demás. Hay que intentar hacer pocos inventos con la bicicleta una vez que tiene las medidas. Ya estás acostumbrado a las posiciones. Pero el gigante de piedra me da miedo. Son muchos kilómetros, son muchas horas y, y medio centímetro más. En la dirección un poquitín más alta tampoco está de más. Así que... Aprovechando que la horquilla es un poco más alta, me voy a poner este, esta arandela separadora. Y así pues, salí con la bicicleta con intención de probar los nuevos componentes. Y enseguida comencé a preguntarme, ¿tantas diferencias hay entre estas horquillas? ¿O tendría mal ajustada la mía? Coloqué bien los toques y estaba poniendo bien el rebote. ¿Y dónde coño estaba yo? Bueno, bueno, bueno, pues ya está aprobada la nueva actualización de la Thunder Ya he hecho unos cuantos kilómetros, ha sido todo pista Pero ya te da la idea de cómo funciona la Fox El nuevo Buje Bus Y además he cambiado el amortiguador trasero, he quitado el Deluxe Con bloqueo en el manillar que llevé en la Rioja y Race Y he puesto el Sith Lux con bloqueo abajo en el cual he hecho una pequeña trampa para accionar mejor el, el mando de bloqueo que aún así se bloquea como el culo, pero bueno, más o menos, voy todo el rato bloqueado y medio... medio funciona la cosa es la siguiente el bus, ¿se nota o no se nota? pues sí que se nota te da una cierta rigidez, se nota que la rueda es un poquitín más firme es un centímetro más ancho el buje y sí que te da ese pelo más de, de notar un poco más de estabilidad en la rueda. Y luego la horquilla. También se nota la rigidez de la horquilla. Eh, mucha gente dice que la Fox es más rígida que la RockShox. Y os puedo decir que en esta medida de 100 de recorrido, 32 diámetro de barra, sí que la horquilla Fox es más rígida, más rígida que la sí En cuanto a sensibilidad, también... Eh, se nota que la horquilla da la sensación de que va todo el rato estirada a los 100 La RockShox, para que sea un poquitín más tragona, para que sea un poco más cómoda Tiene que llevar un poco menos de aire Entonces parece como que va siempre un poco más hundida Sí que tiene una pequeña pega Y es que el mando este de bloqueo Cuando estás encima de la bicicleta eh, presionando la amortiguación eh, El mando este está duro como una piedra Y no se puede no se puede soltar, hay que levantar un poquitín la presión sobre la horquilla para poder girar el mando y desbloquearla por otro lado el bidoncico este, que era una prueba digo a ver si se me cae, a ver si se me suelta de momento funciona muy muy muy bien, ya veis, es magnético, entonces gira de medio lado y suelta bebes agua, y luego al ponerlo aquí encima, ¡pam! este es el porta que lleva mi chico en su bicicleta, y yo pensaba que a estas alturas ya se la habría perdido de hecho he salido de la tienda y la mujer me dice ¿cómo le pierdas el bidón a tu hijo bueno pues de momento he hecho alguna bajada así un poco rápida, algún salto alguna barranquera y sin ningún tipo de problemas es muy buena opción para las bicicletas de doble suspensión que solamente llevan un vido. bueno y qué más os puedo contar que ya lo tengo todo preparado antes de la gigante y antes de una prueba importante es mejor ir a alguna otra prueba, alguna otra carrera de un poquitín más pequeña como la de Sástago de este domingo para probar que todo vaya bien, probar la mecánica y, y que no falle nada el año pasado me falló la potencia en la puebla del Findén, justo la semana de antes de irme a, al gigante de piedra por eso hay que probar la bicicleta antes de ir a una prueba importante y hacer las modificaciones con un poco de tiempo ¿eh? porque si no el último día, que si esto me va mal, que si esto me ha fallado, que si esto se me ha roto bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya dado ideas de las horquillas. La putada, que estas horquillas valen un huevo. Una así te puede costar 500, 600, 700 euros, 800. Sin embargo, las la Fox, a poco que te vas, te está subiendo enseguida a 1000 euros. Entonces, normal que funcione un poco mejor. Bueno, bueno, bueno. Nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Ay, qué paniza me he dado! ¡Ay! A ver. Bueno, terminé el entrenamiento Un último consejo A todos nos gusta Que cuando le toques aquí a la maneta Que enseguida frene, ¿vale? Que el tacto sea nítido, que le des y ya lo notes Pero viene muy bien Que la maneta llegue hasta más atrás Aflojar un poquitín el tornillo Para que se quede un poco más cerca y llegue más atrás para que la mano vaya más descansada, en la última bajada de la rioja, la más larga, la más dura, la más inclinada, a todos terminamos con la mano destrozada, si llevas la maneta que frena muy abierta, tienes que ir con la mano así todo el rato y fuerzas mucho la musculatura, sin embargo, si, si vas bajando con la maneta así un poquitín más cerrada, la mano descansa mucho más y frenas mejor.